Borraron el historial de su fotografía y todo Y solo tiene tres fotos habilitadas en el momento Pero imagínese usted Nombrada en Emiratos Árabes Unidos y cobrando aquí Tranquila en su casa como la mayoría Yo tengo aquí un amigo nuestro Que tiene un negocio próspero aquí Y que él es embajador en Alemania eh, Auxiliar embajador de Alemania No ha ido nunca a Alemania No sabe con qué se come eso Cobrando 5 mil dólares y lo grande es que me lo dice con orgullo ¿sabes? Porque la corrupción, esta gente Lo peor es que se quedan callados Que destrujan su condición De corruptos en la cara y lo dicen con orgullo Entonces este país no puede seguir así Nosotros caminamos hacia un declive extraordinario Que podía terminar con una implosión social Yo lo he dicho miles de veces Nadie esperaba la repentina Revolución de abril llega por el hastío, el cansancio de un pueblo de un periodo convulsionado que pasaba por una dictadura de 30 años de uno, uno mismo que se creía Dios, dueño y señor llegó a tener una petulancia y una prepotencia tan grande que se atrevió a decir y acuñar frases como Dios en el cielo y Trujillo en la tierra y había una mentalidad de temor tan grande y esa es la joven de la que estamos hablando que sale el reportaje ahí en el periódico El Listín Diario cobrando nombrada en Emiratos Árabes Unidos, su María Purísima, con el decreto 290-19, Altagracia Jorge Pérez, hija de la famosa Tora, Claudia Pérez, ¿una Tora? Porque aquí los tores hay que buscarse como un toro y como una tora, ¿verdad? Pueden venir aquí. Entonces, y le digo algo, cuidado yo, tengo temor eh, haciendo este comentario, porque... Más le vale a usted caer en la boca del diablo que en la boca de, de, de gente como esa. Hay gente aquí, como aquí en este pueblo. Yo. Hay bocas a las que yo le tengo más miedo que al mismo Satán. Y que prefiero embrujarme en un pleito como ser de Dios con el diablo que caer en una boca de esas. Que son bocinas pagas del gobierno. Y termino con el tema de la, de la corrupción. Yo voy a poner un ejemplo de lo que es nuestro sistema abarca todos los niveles hoy sale publicado que tres personas que desfalcan 500 millones de pesos a una institución el sistema judicial nuestro lo condena a tres años Entonces, aquí sacarse un premio y dicho sea de paso ya en el proceso de los tribunales con la prisión preventiva que tuvieron como medida de coerción de 18 meses prácticamente están fuera porque han pasado más de dos años eso lo votando en los tribunales. Entonces aquí hay que premiar al que roba mucho dinero. El escándalo en Santiago de unos hijos funcionarios del PLD en aduanas que tergiversaron 2 mil millones de pesos el grupo que estafó evadiendo impuestos 4 mil millones de pesos en impuestos internos un simple acuerdo y eso va desde viejo ustedes recuerdan el dicanazo un grupo de coroneles y sargentos y tenientes que agarraron 1.500 kilos de cocaína y después que dieron el golpe al narcotráfico, ¿ustedes saben qué ellos hicieron? Ellos se repartieron la droga y la vendieron. Eso lo recuerda a todo el mundo. Y hacen un operativo, lo descubren y después que lo descubren, la fiscalía le dice. Eh, Vamos a llegar a un acuerdo Miren, ya ustedes consiguieron la droga que incautaron La robaron y la vendieron Se compraron jeepeta y le dieron 10 millones, 15 millones a cada uno Vamos a, la fiscalía tiene ese poder Vamos a llegar a una negociacioncita, miren Muchachos, devuelvan el dinero, devuelvan la jipeta Y ustedes saben cuál fue el castigo Puesto en situación de retiro con disfrute de su sueldo. Buenas noches. Buenas noches, Pitágora. Inmediatamente le pasa ahora, es como que Sisto Babín, que está ahí ahora en la, en, la, en la ADP, y a los que eh, destafaron al SEGMA, el seguro de los maestros, 300 millones. 540, 540 millones. Que a esos que destafaron 540 millones? Le digan, miren devuelvan 200, quédese con 250 ya pasó el año digo, dos años, tres y pueden irse tranquilo para su casa así es, que está la cosa dígame en este país dígame. Hello, Pitágora. Sí. Pitágora, que me pongan ese listado yo voy, me voy a robar mil millones para que me meta nada más seis años entre seis compañeros que tengo así no, no nos toca a nosotros de 100 cien milloncitos y un año de cárcel nada más eso es lo que hay que hacer que hay que robarle a estos ladrones <risa> ladronazos ladrones jueces ladrones son unos ladrones no robe poco y eh, roba a poco a preso le entran a palo le, después que le entran a palo lo esposan lo exhiben en todos los medios porque lo primero que fue? De que lo que te es ustedes. Eh, eh, me, me robé una gallina y entonces eh, eh, el dueño allá me dio 24 batazos, un mal hombre aquel que se metió a la finca, que lo desnudaron y lo torturaron y todo esto. Y hizo en todos los medios y todas esas cosas, así es. O haga así por ejemplo, como yo vi, que lo ponen aquí, le ponen el micrófono ahí, degradan al ser humano que, que, y entonces después si declaran inocente a esa persona, lo, lo destruimos. Eh, pero a los delincuentes le permitimos que se tapen la cara. Eh, para que negocie su situación a nivel particular con la justicia. Eh, ¿Y qué fue lo que le pasó? No que eh, la, la, la, la manutención de, de la hija mía no le pude llevar la lata de leche el mes pasado y los 600 pesos que yo, que yo le doy, porque lo que trabajo es vendiendo eh, China en el mercado, no se lo pude pagar ese hombre iba esposado. Estaban todos los reporteros esperando para entrevistarlo. Y cuando la policía la agarró le entró a palo. Pero resulta que el hombre estaba al día y había pagado, pero ya la sociedad lo ve como un ladrón. Buenas noches. Yo no entiendo este sistema, Julio. Buenas noches, señor Pitágoras. Buenas noches. No entiendo esta vaina, ¿no? Pitágora, Pitágoras, sí. con el poco uso que yo le doy a la neurona y a este cerebelo, este, yo pensando que somos, sí. vamos a poner, 11 Millones y pico de dominicanos Así es Le puse algo de más Sí, somos 11, somos 11 eh, Sí, sí yo, yo, yo puse eso Entonces yo pensando en el dinero Que se robó los lados de Belén no, no de dólares Si se los lo nosotros si éramos ricos todos No, eso, eso fue lo que ellos pagaron Dicen en soborno, Porque dicen que fueron más de 100 millones de dólares Ellos estaban dispuestos a devolver 180 Si, le, si perdonaban eso pero mire cómo son las vainas, hubiese sido mejor. Que, y escúcheme el término, porque no, no, no puedo acuñar otro término que no sea vaina. Eh, eh, que no le gusta eso a mi madrina. Pero tengo que decirlo, porque. Y eh, tú sabes, ¿tú sabes que, cómo está eso ya. Está tranquilo, cada quien, todo el mundo en su casa, braviando, están todos. Diciendo que hay que pedirle. Ángel Rondón dice que hay que pedirle excusa. Y tuvieron que variar incluso la medida. Porque ellos que va Usted sabe a quién citaron, a quién citó él como testigo. Y usted sabe ¿no? si eso si se va a caer. A él citó a 60 diputados. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes de qué? ¿Cómo? 40 del PRM y 20 del PDD. ¿Qué va a pasar ahí? Eh, Pitabra, oye Pitágora yo, yo creo que yo no soy dominicano, pero yo me voy a reír de la ingenualidad que tienen los dominicanos. Porque solamente con lo que tiene. No estás acabando No estás chupando la sangre No estás cobrando todos los impuestos del mundo La gasolina en este país es la más okay. cara Gracias a ti, no, a Dios lo y con el mazo dando hay que, hay que leer la Biblia, sí, pero tenemos que trabajar nosotros Porque el Señor obró su plan a través de su Jesús Y lo hizo hombre para que viniera aquí Y estableciera su plan de salvación Y eligió hombres, dos eligió Para que se fajaran a trabajar No le podemos dar todo a Dios Lo que no podemos es pertenecer al club de los 11 millones ¿Sabes cómo se llama el club de los 11 millones? El club de los pendejos Hace tiempo que nos pusieron ahí a nosotros Y... Voy a dejarlo ahí, porque ese era un comentario pequeño, el margen, de lo que quiero tratar hoy como tema principal. Y esa corrupción seguirá, seguirá así y seguirá creciendo porque no hay castigo. La impunidad sigue campante, rampante y sonante. Fíjense el show a los que el Procurador General de la República, General Rodríguez, no tiene acostumbrado. Un boom para distraernos del problema. Y un aparataje con César Emilio Peralta, el abusador, que hay 13 prófugos. Sometieron 13 y solamente quedan 3. Y de los tres me parece que van a soltar dos Y el principal está tranquilo aquí, bebiendo cerveza, negociando entregarse a las autoridades americanas porque las autoridades que él extorsionaba, las autoridades que él chantajeaba, y la que él dice que tiene un listado de 50 jueces y fiscales que, Con eso que ha amenazado le, de Un momentito, le pasa inmediatamente Ve bajando el volumen del televisor Él dice, no me voy a entregar esas autoridades Porque ese sistema yo tengo 20 años Evadiendo impuestos, teniendo discotecas Teniendo torres, apartamentos, villas Teniendo bancas, teniendo casa de cambio De todo, lavando el dinero Y recibiendo todo el mundo cuarto Y dándole a todo Yo no voy a ir ahí porque me van a matar Buenas noches, dígame Sí. Bájate más, hermano. El, vol el volumen de tu televisor, ponlo en mute. Así. Totalmente, bájalo para yo escucharte. Sí, dime. Sabes, ¿no? ¿Dime? ¿Ustedes sabes por qué este tipo estaba gritando tanto? Ajá. ¿O si no tiene una voz de chica también? que estoy? ¿Escóchate la tetanón bien a tu cabra? Eso es lo que está pasando. Es que estén las tetas no. Entonces, o sea, entonces ento, tú lo que crees que aquí lo que hay que hacer es darle, darle una teta a todo el mundo para que el pueblo se calle con una botella y que todo el mundo esté comprado por el gobierno. Ese es lo que, ese es lo. No dan ni una teta. Trabajar con pues, eh, el Bueno, porque entonces, entonces no podemos estar a todo el mundo en la teta del es estado. Pasando, ¿qué? ¿Qué ¿Tú que la ven? gente tiene una botella y no le dan. Esto ¿sabes lo que pasa. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es dejarle esto a ellos, cerrar el país, irse de aquí, que nos lleve el diablo a todos, eso es lo que hay que hacer. Ajá, ¿Qué, ¿qué te parece, verdad? Que pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, comenzando por ti, llévate a tus hijos de aquí, vete de ahí, a menos que tú estés en la teta del Estado, disfrutando de la leche de la república, que son los cuartos que nosotros pagamos, del presupuesto nacional, que sudamos todos los dominicanos aquí trabajando y que un grupo de pendejos se lo está robando.